Amigo, amiga craneana, soy yo de nuevo Jorge Cortés, baterista de Cranion y hoy quiero enseñarte un link, un truquillo que me sé que le aprendía bateristas como John Hunt, Bonham, Ian Pace, Cozy Powell. Es muy sencillo, es yo lo hago en Tarola, tomo uno, bombo y luego es tom de piso tom de aire okay. son tripletes se llaman tripletes, Entonces, es eso puedes hacer variaciones puedes hacer incluso el triplete así o hacer combinaciones el equilibrio entre el bombo y estas tres notas. Voy a hacer ahora una improvisación sobre eso. Voy a hacer algunas este, variaciones. Incluso voy a meter doble bombo de repente. Para que en lugar de ser tres notas sean cuatro. Se llaman quads. Los quads son. Así es lo mismo que el triplete. Tres cuantos bombos. Okay. Si te gustó, dale campanita, like, síguenos y me despido con un debraye de... con puras cosas de estas. Nos vemos pronto, cuídate mal, lo que sea, <ríe> Puértate bien y nos vemos pronto, ahí les voy.